Con este vídeo empezamos una serie de vídeos dedicados al modelo caja y al posicionamiento. Muy posiblemente, junto con la cascada de la herencia, los selectores y las unidades formen el conjunto básico sobre el que se asienta CSS. En esta primera parte veremos cosas como lo que son los elementos block and inline, cómo utilizar la propiedad display, qué es el box sizing, qué es la propiedad overflow, cómo utilizar los márgenes, y algunas propiedades nuevas de CSS3 que podemos utilizar en las cajas. Antes de empezar, hay que recordar alguna noción sobre los elementos en HTML. Como recordaréis, todos los elementos en HTML son de un tipo determinado y todos los elementos vienen con ese tipo de definido desde fábrica, por decirlo de, de alguna manera. Luego, es interesante saber cada elemento a qué tipo está asignado. Aunque existen varios tipos, de algunos de los cuales hablaremos a lo largo del curso, a la hora de entender el modelo caja nos vamos a centrar en los dos más importantes, que son el block y el inline. Los elementos block se definen por tres características. La primera, que probablemente sea la más importante, es que cada vez que colocamos un elemento, este se coloca en una nueva línea. Es como si antes de meter el elemento se diera un retorno de carro, ¿no? un intro. Además se caracteriza porque ese elemento colocado, ese tipo bloque, va a ocupar todo el ancho disponible en un principio del navegador o eh, del contenedor en el que ese bloque estuviera incorporado. Es decir, que si tenemos un bloque dentro de otro elemento, este bloque va a tender a ocupar todo el espacio que el elemento padre le, eh, le permite. Estas dos características tienen que ver con eh, la forma de visualizar ese elemento, es decir, con la forma, de la forma en que el navegador va a renderizarlo. La tercera característica tiene más que ver con su eh, comportamiento, más bien con su definición y con qué elementos va a poder incorporar internamente. Por ejemplo, un elemento tipo bloque trabaja preferiblemente con elementos inline en su interior, aunque eso no quiere decir que pueda admitir otros tipos de bloque como hijos. Eso sí, no todos los tipos de elementos bloque pueden ser hijos de un determinado tipo de bloque, es decir, hay ciertas combinaciones que se permiten. Eso con el tiempo iréis viendo qué admite a qué. Por otra parte, tenemos los elementos inline, que son aquellos que, a diferencia de los block no empiezan en una nueva línea sino que se colocan a continuación del elemento anterior que hay en el documento y que ocupan únicamente el ancho necesario. En principio, estos elementos inline solo van a permitir en su interior otros elementos inline. Este recordatorio nos viene bien porque una de las eh, primeras propiedades que vamos a utilizar ahora es la propiedad display. La propiedad display puede tomar como valor cualquiera de los diferentes tipos que un, eh, que un elemento, un HTML, puede, puede soportar, por ejemplo, block o inline, aunque también admite otros como, por ejemplo, non, del que ahora hablaremos. La idea de la propiedad es asignar o definir la manera en la que ese elemento va a mostrarse por pantalla. Y en este caso hago referencia al mostrarse por pantalla, es decir, el display solo va a modificar la forma en la que el elemento se va a renderizar. Por ejemplo, un elemento de bloque típico es el p, es el párrafo, con lo cual de serie viene con el display puesto a block. Sin embargo, podríamos hacer, podríamos cambiar ese display a un display inline, de manera que ese párrafo que tiene asignada esa propiedad pasaría de ser bloque a ser en línea. Eso haría que ese bloque no insertase un, un retorno de carro al principio, con lo cual no se escribiera, no se renderizara en una línea diferente y además no ocuparía el ancho disponible. Es decir, trabajaría, o mejor dicho, se visualizaría como un elemento en línea pero eso sí, no va a cambiar su comportamiento interno. Ese párrafo que ahora es inline admitirá todos aquellos hijos que un párrafo admitía anteriormente. O al contrario, un elemento inline, como puede ser span, podríamos hacer que trabajara como un elemento tipo block cambiando su display a tipo block, pero en su interior solo admitiría elementos inline, no elementos bloque. Como he comentado, otro de los valores que puede tomar la propiedad display es none, que entra en disputa o entra en confusión con otra propiedad, que es visibility, que entre sus valores puede tomar el valor hidden. En el fondo, ambos dos ocultan el elemento al que se le aplica esa propiedad. Lo que pasa es que lo hacen de manera diferente. Si hacemos un display none, lo que ocurre es que el elemento desaparece de la estructura. Es como si no estuviera en el documento HTML con lo cual obviamente no se ve, pero también el resto de elementos de HTML van a trabajar como si el elemento no existiera, es decir, no va a afectar al resto de los elementos. Sin embargo, si hacemos un visibility hidden, el elemento no se va a ver, pero sí que va a dejar su hueco, sí que va a saber que ahí hay algo. Es como un hombre invisible que está ahí, que lo que hace se nota, aunque no se le ve. Antes de complicarlo más, vamos a hacer un ejemplo de estos conceptos para dejarlos, para dejarlos claros. Vamos a aprovechar la potencia de brackets para eh, poder visualizar fácilmente los tipos de elemento de cada uno de los elementos de un HTML, al menos de algunos de ellos. Vamos a aquí y vamos a poner, por ejemplo, el tipo bloque básico, el tipo más conocido, que es el párrafo. Si vemos, brackets nos marca en un rectángulo el párrafo, ¿no? las dimensiones que tiene y dónde encaja. Y podemos ver fácilmente que efectivamente comienza cada uno de esos bloques, cada uno de esos párrafos, comienza en una línea nueva. Es más, también vemos que está ocupando todo el ancho disponible. Si yo me viniera aquí y recortara el espacio del navegador, veríamos cómo el contenido de esos párrafos se va reajustando para que quepa dentro del de espacio que ahora mismo hay disponible. Bien, otro tipo de elemento, en este caso de tipo inline, es el span. Y podemos ver que en este caso tenemos dos span Arriba Star Wars y abajo en New Hope. Como vemos, el rectángulo en este caso el, es un tipo inline, el elemento es un tipo inline, ya que eh, no inserta un retorno de carro al principio, con lo cual eh, permanece a continuación, permanece de manera secuencial al elemento que tiene, o mejor dicho, al elemento que se ha definido anteriormente. Bien, vamos a jugar a cambiar con la propiedad display la forma de presentarse en pantalla de, por ejemplo, el span. Sigue el display al spam le pongo a su propiedad display lo pongo a block, os recuerdo que es inline lo que ocurre es que efectivamente cambia la forma de visualizarse la forma de renderizarse y ya eh, aparece una línea diferente aparece una línea aparte porque son tipo bloque si con el párrafo hago algo parecido pero en vez de poner que su display block que ya sabéis que el block lo pongo inline lo que ocurre es que como que se han pegado todos es más es que el párrafo anterior, no sé si lo habéis llegado a ver, lo voy a quitar, acaba el imperio galáctico y sin embargo cuando lo pongo durante la batalla, es decir, empalma los párrafos, ¿no? los pega de manera que parece un único párrafo más grande. Voy a quitar las dos propiedades para que eh, podamos jugar con una nueva. De hecho voy a quitar el span solamente y eh, vamos a jugar con el display a jugar al non. Vamos a cambiar su valor de inline a non, es decir, ocúltalo. Como veis, ha desaparecido, los tres párrafos desaparecen, pero los elementos que hay por debajo de esos párrafos han subido. Es como si el párrafo, es como si los párrafos, los tres, desaparecieran no existieran. Sin embargo, si en vez de poner el display a non, pongo la visibilidad a Haydn lo que ocurre, de hecho, lo está, lo está marcando, se ven ahí, lo que ocurre es que eh, no se ven los párrafos, sin embargo, el hueco que han dejado, o mejor dicho, el hueco en el que tendrían que estar, ahí está. No los vemos, pero estar están. ¿Y qué es el modelo caja? El modelo caja viene porque todos los elementos del documento HTML generan un rectángulo, ese que hemos visto en brackets hace un momento, que, eh, que los envuelve. Ese rectángulo, que sería lo que aquí está marcado como borde, tiene a su alrededor, tiene en su entorno, una serie de elementos que conviene conocer. Se podría pensar que la caja está pegada al contenido del elemento, pero realmente no tiene por qué ser así. Aquí, por ejemplo, podéis ver el contenido, que en este caso es el principio del Quijote, pero entre el contenido y lo que es la caja que se mostraría en brackets, lo que es la caja, lo que, es la caja que envuelve el elemento, hay lo que se denomina el área de padding, o lo que también suele llamar como el margen interno del elemento, es decir, la separación entre el contenido y el borde de la caja que envuelva el elemento. Además, existe otro concepto que es el concepto de márgenes, que es el espacio que ese elemento va a exigir que haya con el resto de elementos que tiene a su entorno. Bien, pues todos los elementos tienen una caja, pero las propiedades se van a comportar de manera diferente ya estén aplicadas a una caja que pertenece a un elemento de tipo bloque o a una caja que pertenece a un elemento de tipo inline. Antes de seguir avanzando, sí que conviene tener en cuenta una cosa que suele llevar a confusión, y es cuánto ocupa esa caja. En principio, se puede pensar que esa caja ocupa la definición del ancho por el alto de la caja. Pero, si venimos a la transparencia anterior, vemos que el ancho y el alto hacen referencia únicamente al ancho y el alto del contenido. El momento que empiezan a aparecer los padding y los márgenes ya no coincide, con lo cual el área que ocupa ese elemento sería la multiplicación de el ancho más los márgenes horizontales más el padding horizontal multiplicado por el alto más el alto de los márgenes verticales más el alto del padding vertical. Es decir, que las propiedades alto y ancho únicamente hacen referencia a lo que es la parte del contenido. Esto es importante porque solía llevar equivoco anteriormente, pero como llevaba equivoco anteriormente, lo que se ha hecho es en CSS3 existe una propiedad, que es el box sizing, que nos va a permitir definir a qué queremos hacer referencia cuando hablamos de los anchos y los altos. En un principio, por defecto, está colocado el valor content box, es decir, únicamente hace referencia al contenido, pero podemos cambiarlo para que haga referencia al border box, es decir, que haga referencia a lo que es el ancho o el alto más el padding, no va a incorporar nunca el tamaño de los márgenes, solamente lo que ocupa en sí, el ancho y el alto, y lo que ocupa en sí el elemento. Bien, pues, eh, estas dos propiedades, width y height podemos jugar con ellas. Son propiedades que, para empezar, que fijasen que no son heredables. Hasta ahora mismo hemos estado jugando siempre con propiedades que eran heredables. Las definíamos un elemento y los hijos la cogían, la adaptaban. Sin embargo, en este caso ya son dos tipos de propiedades en las que la herencia no tiene cabida, a menos por defecto. Ese ancho y alto podemos definirlo mediante longitudes, es decir, mediante, utilizando las unidades que hemos visto anteriormente, o podemos decirle que lo herede. Es decir, que aunque por defecto son propiedades que no se heredan, podemos forzar a que sí que tengan cierta herencia. Por defecto, muchos elementos, depende si es tipo bloque o es tipo inline, pero, por ejemplo, si es tipo bloque, ya he dicho que va a coger por defecto el ancho del elemento que lo contiene. Y en este caso, el auto lo que definiría es que sea el propio navegador el que calcula el tamaño, tan ancho como el navegador o como el elemento que lo contenga. Hay que tener en cuenta que estas propiedades no afectan a elementos de tipo inline. Es decir, estamos hablando únicamente de elementos de tipo bloque. Los elementos inline van a ocupar lo que tengan que ocupar en función del contenido que tienen en su interior. Existen dos propiedades más, mejor dicho, cuatro propiedades más, que permiten que juguemos con los tamaños máximos y mínimos que admite un elemento. El objetivo es poder definir unos límites, de manera que el elemento ni se nos haga muy pequeño ni se nos haga demasiado grande. En principio solo funcionan con los elementos block, como hemos comentado, pero también con elementos que aunque sean inline, van a ser reemplazados. Por ejemplo, el típico caso es una imagen. Definimos un texto, pero realmente ese elemento va a ser reemplazado por la imagen en sí que va a, va a colocarse. Ese eh, máximo mínimo que hace referencia al ancho o al alto hay que tener en cuenta que solo va a afectar a la zona de contenido y que eh, pueden surgir problemas porque pueden haber incoherencias. Puede ser que definamos un ancho que sea más grande que el máximo, con lo cual es el propio eh, procesador de CSS del navegador el que va a tener que priorizar cuál de los valores que coloquemos, cuál de las propiedades va a ser la que es prioritaria. En este caso, eh, la más prioritaria son los mínimos, siempre eh, permite asegurar la legibilidad del documento. Después son los máximos y por último es el valor eh, normal. Bien, ¿y qué va a pasar si los elementos que defino con un ancho y con un alto los contenidos que tienen en su interior no caben? Yo puede ser que eh, defina un, un párrafo y que en vez de hacer que ocupe todo el ancho que tengo en el navegador le digo que pueda ocupar solamente 200 píxeles, tanto de alto como de ancho. Puede ser que mi contenido quepa en ese trozo, pero eh, también es probable que no quepa. Y si no cabe, ¿qué hago con él? ¿no? ¿Qué va a pasar con él? Bueno, pues lo que ocurre es que definimos qué va a pasar con él. Y se define con una propiedad que se llama overflow, que se llama, en castellano sería desbordamiento. Hay tres opciones, está la, la cuarta, que sería el, la automática, la que define el navegador, que la primera es, bueno, pues visible. Me da igual que eh, desborde, tú lo pones todo y que quede como quede. La opción es hidden, que significa que solo muestra lo que se ve en el trocito que yo he dicho que se vea. Y la tercera es que solo se muestre lo que tiene que mostrarse en ese trocito, pero que permita, con unas barras de desplazamiento, con unos scrolls, permita, mover al, permita al usuario moverse y poder visualizar el resto del contenido de ese, de ese bloque. Vamos a hacer otra pequeña parada y a, y a repasar estos conceptos nuevos. Vamos a practicar estas propiedades y eh, para ello vamos a crearnos una regla nueva, que en este caso va a afectar a eh, un párrafo que tiene como identificador párrafo 1, que es el primer párrafo. Vamos a borrar primero esto para que los párrafos se vean. Bien, eh, al párrafo 1 lo que voy a decirle es que voy a ponerle que su, eh, su ancho mínimo va a ser, por ejemplo, 300 píxeles, pero que su ancho van a ser 100. Como se puede observar, el navegador ha pasado de mi definición de ancho, aunque está incluso definida posteriormente al ancho mínimo, y ha puesto un ancho de 300. Para los que no se lo crean, si pongo aquí, si borro, eh, al revés, si borro esto de aquí, veis que el ancho de 100 es mucho más pequeño, es decir, que se está manteniendo eh, la indicación, tiene prioridad la definición de ancho mínimo antes que la definición de ancho. Vamos a hacer este ancho un poco más grande para que tengamos un poco más de visibilidad del contenido y eh, vamos a ponerle una altura de 90 píxeles, por ejemplo. Bien, vamos a hacer algo parecido, pero con el párrafo 2 párrafo 2, lo ponemos también de 300 con 90 píxeles de alto pero en este caso vamos a añadirle un padding que eh, vamos a ponerlo pues, de 40 píxeles para que se note que realmente eh, el tamaño es más grande y eh, fácilmente comprobamos que este rectángulo, esta caja es más pequeña que esta caja ¿vale? se, se, nota, se nota claramente ¿por qué es más grande? bueno, está claro, ¿no? aquí arriba la caja, eh, mide eh, 300 por 90, sin embargo, en esta caja de aquí abajo, mide 380 por eh, 100, 170. Sin embargo, si nos venimos a este elemento de aquí, al párrafo 1, y cambiamos su, eh, su sistema de medición de manera que no haga referencia al contenido, sino que haga referencia al contenido más el padding, es decir, si utilizamos el box sizing y le ponemos que eh, la propiedad sea el border-box, ya que abajo hacemos lo mismo. Vemos que el tamaño en este caso sí que es igual. Aquí, claramente, en la segunda caja el tamaño ha cambiado. En la caja superior el tamaño sigue siendo 300 por 90, el padding es cero, no afecta en nada. Sin embargo, en la caja de abajo las dimensiones han cambiado, Ahora mismo la caja mide 300 por 90, con un padding de 40 interno, que afecta al contenido como se ve claramente. Pero la medición de la caja sale de utilizar los valores de eh, ancho y alto que hemos definido. Vamos a separar el párrafo de abajo, el párrafo 3, para que no nos moleste. Vamos a ponerle, por ejemplo, eh, un margen superior... un margen superior de, no sé, 140, por ejemplo, yo creo que nos molestará. Perfecto. Vale. Eh, bien, subimos aquí arriba otra vez y vemos que tenemos el rectángulo claramente, pero vemos que el texto desborda. Eh, al, hacer un, al hacer el cambio de medición, el texto, eh, el contenido de la caja es mucho más eh, grande de lo que cabe dentro de la caja y sale. Luego parece cantado, que aquí podemos utilizar la propiedad Overflow. En este caso vamos a ponerla primero con... Obviamente están visibles, es decir, nos da igual que, que el texto sea más grande, se muestre igual, pero vamos a ponerla como hyven. Como podemos ver, solo se muestra la parte del texto que está dentro de la caja. Si quisiera, podría ponerlo como scroll y eh, aunque no lo veis, yo ahora puedo, estoy moviéndome con el ratón, y eh, aparece la barra de desplazamiento, aquí, en la, aquí ahora sí que la veis, ¿eh? y puedes eh, subir o bajar el texto dentro del de tamaño de la caja sin cambiar, por supuesto, el tamaño de la caja. Para acabar lo que sería este bloque de propiedades de las cajas, nos queda ver el funcionamiento de la propiedad márgenes, que nos va a permitir configurar la separación entre la caja y el resto de elementos de su entorno. Existen propiedades concretas para modificar cada uno de los márgenes, el superior, el inferior, el derecho y el izquierdo, pero la más flexible es la propiedad margin, que permite definir eh, cuatro, tres, dos o un valor que sean aplicados a todos los márgenes. Por ejemplo, en el caso de que apliquemos cuatro valores, hace referencia, obviamente, a los cuatro márgenes, empezando por el de arriba y llegando al de la izquierda en sentido de las agujas del reloj. Por su parte, si ponemos tres, hace referencia de la izquierda a de la derecha simultáneamente. Si son dos, hace referencia a grupos de arriba y abajo y derecha e izquierda. Y por último, si ponemos único valor, indica que todos los márgenes han de tener el mismo valor. Es una propiedad que no es heredable, al igual de todas las que hemos visto realmente en este vídeo. Y la longitud se puede expresar en las unidades que comentamos en los vídeos anteriores. En este caso, el porcentaje haría referencia al ancho que tiene el elemento que lo contiene. Como ya hemos utilizado en algún otro ejemplo, hay que tener en cuenta que cada navegador va a configurar por defecto una serie de márgenes y de paddings para sus elementos. Es por eso que es una buena técnica, es una buena práctica e inicializar al principio del documento CSS todos los elementos margin y todos los elementos padding a un valor concreto, generalmente cero. Es decir, tener un punto de partida conocido a partir del cual trabajar. En cuanto a los márgenes, se pueden dar circunstancias que hay que tener en cuenta. La primera es que los márgenes pueden colapsar es decir, que si, por ejemplo, un margen inferior de un elemento eh, tiene un valor y el margen superior del elemento que está por debajo tiene otro valor, los márgenes no se suman, sino que los márgenes se solapan, teniendo prioridad usándose el que tiene mayor valor. Luego lo veremos con un ejemplo. En los elementos inline, los márgenes superior e inferior no afectan, es decir, el sistema pasa de ellos. Pero el derecho y el izquierdo sí, incluso aunque pongamos un valor muy elevado, y eso provoque que el elemento se divida en varias líneas, no hay ningún problema. Y, por último, que los márgenes pueden ser negativos. Es decir, en vez de ser un margen que se separe de tu elemento, puede ser un margen que se atraiga al otro elemento. Y, por último, para acabar este grupo de propiedades más importantes de las cajas, hablar del padding. Una propiedad que es sumamente similar al margin, solo que en este caso en vez de hacer referencia al margen externo, es decir, del borde hacia el resto de elementos, hace referencia al margen interno, desde el borde hacia el contenido del elemento. El funcionamiento es igual, se puede definir una longitud, un porcentaje, heredarlo o poner valor por defecto eh, y admite los cuatro formatos que hemos visto anteriormente en el, eh, con el margen. Vamos a eh, jugar un poco con las propiedades que acabamos de ver. Primero voy a borrar lo que teníamos escrito de antes para, no, para que no nos líe. Y lo primero que vamos a hacer va a ser una cosa que ya conocemos que es aplicar a todos los elementos unos valores por defecto tanto de margen como de padding. Una vez tenemos nuestro punto de partida, vamos a jugar con los márgenes. Venimos aquí abajo y, por ejemplo, el párrafo 1 le ponemos un margen, eh, por ejemplo, por la izquierda, de 30 píxeles. Y vemos que efectivamente por la izquierda se ha retranqueado, se ha separado 30 píxeles de el, del lado izquierdo. En vez de poner una propiedad que directamente se refiere a uno de los márgenes, vamos a jugar con la propiedad margin únicamente, y en vez de poner 30 píxeles, que como vemos lo que ha ocurrido ha sido que ha marcado 30 píxeles en todo el contorno de nuestra caja, vamos a poner que sea 30 por arriba y por abajo, sin embargo, que por la derecha y por la izquierda, por ejemplo, sea 10. Como vemos aquí, los márgenes son diferentes, tanto eh, horizontales como los eh, verticales. Bien, aquí vamos a ver una cosa que, eh, que es interesante. Y ese que, como hemos comentado antes, el elemento está contenido con la caja. El margen está fuera de esa caja. La separación que hay entre la caja y el resto de elementos es lo que realmente es el margen. Vamos a exagerarlo un poco y vamos a poner que aquí el margen sea, por ejemplo, 100. margen interesante. Y vamos a abrirnos a, al párrafo 2, Y vamos a decirle que su margen superior tenga como valor 50 píxeles. Como podéis ver, no ha pasado nada. El, margen, el párrafo de abajo, aunque está marcado, eh, su margen no ha cambiado, su separación no ha cambiado con respecto al párrafo de arriba. ¿Por qué es eso? Bueno, porque los márgenes están solapando. Al párrafo de arriba se le dice que ha de estar separado 100 píxeles y al párrafo de abajo se le dice que se ha separado el de arriba 50. ¿Quién gana? El de arriba. Y esa separación que veis es de 100. De hecho, si yo aquí pongo 80, veréis que todo continúa igual. Si pongo 90, continúa igual. Y si pongo 100, continúa igual. En el caso de que ponga 110, sí que la separación irá creciendo. ¿Y si el valor del margen es negativo? ¿Pasa lo mismo? Bueno, pues exactamente no. Vamos a venirnos aquí, poner un 0. Y eh, vamos a poner que aquí el margen superior sea menos 10. Como podéis observar, lo que está ocurriendo es que en vez de haber una separación entre los dos eh, párrafos, el, margen, perdón, el párrafo inferior se ha acercado al párrafo superior en una cantidad de 10 píxeles. Hasta aquí me imagino que es relativamente sencillo de entender. ¿Qué ocurre cuando tenemos separaciones por los dos sitios? Cuando tenemos márgenes por las dos partes. Si pongo 10, veréis claramente lo que está pasando. Hemos llegado al punto de partida. Realmente los márgenes se han anulado. Uno anula al otro. En este caso, 10 menos 10 se pone en 0. Si aquí pusiera 50, lo que estaría pasando es que el margen por abajo va a ser 40. Voy a hacerlo un poco más exagerado. Arriba veis que el margen es 50. Sin embargo, aquí pongo 25. Y como podéis ver, la parte superior del párrafo 1 hay 50 píxeles. Sin embargo, en la parte inferior no sabéis lo que hay, pero más o menos podéis intuir que es la mitad, de la, de la mitad del tamaño de la parte, eh, de la parte superior.